Hola amigos de Estereofónica, soy Guido Sardelli de Erbach y les quiero contar que vamos a estar con Giovanna Sánchez eh, hablando de todo, hablando del disco y de un montón de cosas, así que los esperamos a todos, escuchen la, la entrevista que vamos a hacer. Hola amigos de Estereofónica, nuevamente estamos en este punto de encuentro con grandes artistas y hoy nos acompaña El Back. Es una banda de rock argentina formada por tres hermanos. Ellos son Guido, que nos acompaña el día de hoy, Patricio y Gastón Sardelli. Bienvenidos a Telefónica, Guido. ¿Cómo estás? Un placer estar acá con, con vos hablando un ratito y viéndonos. Y que, bien, ahí estamos. Bueno, además, qué, qué bueno podernos encontrar de esta manera que definitivamente la virtualidad nos ha podido acercar, de, en cierta manera, pues, un poco más, ¿no? Ustedes, Guido. Eso es algo positivo, digamos, que, que antes capaz no hacíamos tanto prueba a la pandemia, pero vernos por Zoom y, y achicar las distancias un poco está bueno, está bueno. <risa> claro, claro que sí. Guido, bueno, ustedes eh, son compositores, multiinstrumentalistas también, y productores. Comenzaron... Eh, esta carrera profesional en 2004, eran como adolescentes, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido todo, digamos, toda esta evolución? Y mira, después de, de todos esos años eh, que hemos eh, atravesado el camino de la música, hay un momento que como que haces un poco de todo y, y, y estás, te metes en el estudio y, y ya sabes lo que querés, eh, conoces también todo lo que es la, la, los elementos de producción, las consolas, eh, los compresores, bueno, los instrumentos, por supuesto, tipo toda la maquinaria que implica un estudio. Entonces llegó un momento que ya decimos, bueno, nos producimos nosotros. O sea, si yo en el estudio sé, sé lo que tengo que hacer para llegar a un sonido que me guste a mí. Eh, y los chicos igual. Eh, y, y Yo te diría soy el peor de los tres en ese aspecto. Gastón es el que es el más técnico que entiende de computadoras, de todo. Eh, y por lo general es el que salva, salva la fiesta cuando alguno anda, es el que va y lo arregla y, y lo saca adelante. Pero con los años eh, llega un momento que, que, que entre los tres tenemos una buena dinámica, viste, en el estudio. Y somos los tres re intensos, entonces a veces pienso, ¿quién, no, quién más nos podrá aguantar así? No sé si por otro se va a volver loco, viste. Eh, ya demasiado tenemos con nosotros tres claro y qué mejor que todo en familia Guido ustedes digamos eh, que en este digamos, en este momento ¿no? han como cumplido ese, ese deseo de miles de seguidores que ustedes tienen eh, eh, y que bueno, que esperaban un nuevo disco desde el 2016 ¿no? ustedes están lanzando eh, este disco de estudio, al parecer todo ha sido una trampa que es el, el, el séptimo trabajo discográfico. Sí, era, era, estaba muy esperado también en nuestro público, eh, había pasado un tiempito ya de, de nuestro anterior trabajo, y justo se dio la pandemia también, o sea, le íbamos a sacarlo, eh, digamos que... Lo estábamos grabando y salíamos de gira y volvíamos al estudio de nuevo. Eh, lo habíamos encarado de esa manera. Quizás otros, otros discos, el disco anterior, por ejemplo, nos metimos en el estudio tres meses y uh -huh. lo grabamos así corrido y lo terminamos, en definitiva. Este disco lo habíamos encarado como, bueno, nos metemos un mes, grabamos, eh, salimos, hacemos unos toques, volvemos de nuevo al estudio y demás. Y en ese periodo explota la pandemia, cuando ya más o menos lo teníamos terminado, y de repente nos vimos en la situación de decir, bueno, vamos a terminar el disco, lo vamos a publicar, no vamos a poder tocar, eh, y va a ser una tortura para nosotros. O sea, tener, tener eso y no poder compartirlo en los escenarios va a ser jodido. Y, y bueno, dijimos, bueno, vamos a seguir grabando entonces, hasta que más o menos veamos que se pueda salir a tocar, que lo podemos presentar. Entonces seguimos grabando el álbum, hicimos 17 canciones, y, y ya hace poquito acá se empezó a liberar, y ya se puede tocar más, se pueden armar conciertos eh, más grandes. Eh, entonces, decidimos hace, unos, hace unas semanas ya publicarlo y, y bueno, acá estamos felices de que lo, lo pudimos publicar, lo presentamos en teatros. Eh, ahora, este fin de semana también estuvimos en Montevideo, en Uruguay, eh, y, y estamos tocando un montón, lo cual era la idea, ¿viste? Claro, ¿y cómo han vivido todo este lanzamiento? Bien, súper bien y con mucha alegría. Y al fin, viste, por eh, compartir esos temas que los tenemos los tenés como adentro y todos los días querés subir algo en Instagram o, o, o, o querés hacer los videos eh, y querés tocarlos, viste, querés, que, querés cantarlos con tu gente que en realidad eh, siempre el, para el músico, yo creo, de rock en particular, el estudio... Eh, y el disco es una excusa para tocar, para vernos en vivo. Viste, como bueno, che, tenemos un mm -hmm. nuevo disco, eh, nos vemos, eh, lo presentamos tal fecha. Eh, es una excusa para, para ese momento que es el más preciado: el de tocar y estar con tus compañeros de banda y mirar para el costado y estar, están los demás y suena todo lindo y, y estás transmitiendo algo nuevo. A propósito de, de esto que menciona Guido de, de, de las redes sociales, ¿no? Porque esto es un boom, ¿no? Y teniendo también en cuenta que, que la pandemia como que nos abocó un poco, un poco más a esta dinámica. ¿Cómo ustedes eh, han logrado vincularse con, con, con las redes sociales? Por ejemplo, con TikTok, con Instagram, que de cierta manera pues son plataformas diferentes. Sí, es un, es un tema eh, que hoy, hoy en día quizás es... Es lo principal, antes era como, bueno, eh, era como un agregado en las redes sociales y hoy en día pasa absolutamente todo por las redes. Eh, yo soy un poco, eh, no crítico, pero, pero creo que, hay que tenemos que tener más prudencia con las redes sociales, porque a veces, a veces es demasiado tiempo, viste se le dedica una cantidad de la vida, un porcentaje tan alto de la vida eh, a las redes que... Que hay que tener cuidado y yo en lo particular, a ver, me encanta, las disfruto, yo soy nativo, pero cuando era chiquito yo nací en una, en una, en una sociedad en la que no existían las redes Ajá. y era re feliz, eh, entonces eh, quizás los nuevos chicos que nacen con esto andando me imagino que, que, que capaz los, los, los debe agobiar un poco eh, en un punto, ¿viste? Y más que algunas, algunas redes, Instagram quizás te te empujan, te empujan a, a venderte como algo que quizás no sos o, o, o te, a, a llevar una vida que, a mostrar que llevas una vida que en realidad no llevas y uh -huh. eh, a veces puede ser abrumador. Yo creo que okay. tiene cosas buenas y tiene, tiene su aspecto negativo. Eh, y para la música, el TikTok está, quizás está bueno, o sea, es si un tema de alguna manera se, se separa y, y empieza a ser usado por, sé, por... Por, se empieza a poner como trendy en TikTok es divertido me parecería algo que copado no lo veo como algo malo como eh, hemos caído en la trampa de, de al parecer agitario. todo ha sido una trampa Guido viste yo creo que yo creo que está bueno que la gente le dé la utilidad de la música que quiera eso no, eso no me parece mal eh, sí, eh, creo que hay, que hay que ser prudentes con, con la cantidad, porque tiene un condimento adictivo, viste, que, uh -huh. que tendríamos que prestarle un poco más de atención. Y bueno, y de ustedes tres, ¿quién es el más activo en las redes sociales? Eh, en las redes, y sí, puede ser Patricio, eh, después puedo estar yo, y Gastón, por ejemplo, era el más act activo en Twitter, por uh -huh. ejemplo. Instagram sí. no le da, no le interesa, pero en Twitter... Eh, quizás, ¿viste? Twitter es una es una plataforma más de, de pelea de... <ríe> como más de ¿Y, y, y se han apuntado en... frisaba, sí, claro ¿Y, y se han apuntado, digamos, a estos bailes en TikTok eh, es que yo no sé bailar yo ahí pierdo pierdo como la gloria eh, también Gastón es el único que tiene cualidades de bailarín y Gastón <ríe> Bueno, bueno, quiero preguntarle Guido también, ¿cómo surgen las canciones? ¿No? ¿Tienen algún principio, alguna concepción para escribirlas? ¿Cómo es este proceso de escribir canciones? Mira, eh, cada uno las escribe, no sé, puede estar acá en el sillón tocando la vidola, la guitarra y sale una canción y después eventualmente nos juntamos eh, los tres integrantes y yo, yo le muestro un tema, Patricio me muestra su tema, Gastón también. Y ahí empezamos, viste, a, a trabajar en, también en las canciones de los demás. Eh, Uy, uh, eso está buenísimo, hacerlo dos veces en vez de una vez. Eh, y empiezan a ver esos comentarios, o acá puede haber un solo. O el... y, y ahí se empieza a formar lo que es la canción de airbag, ¿no? Si, antes era una canción individual de cada uno, pero cuando las empiezan a estar intervenidas por los tres, eh, que yo creo que ahí la, los temas se elevan bastante más porque cada uno en verdad que aporta cosas que, que, que suman y ahí empieza, empieza a, tener, a tomar forma y nos empezamos también a dar cuenta uh -huh. bueno, de qué va a ir el disco, eh, qué canciones de, entre sí tienen que ver y cuáles no tanto, eh, y, y bueno, y ahí empieza y también empieza la parte más dura que a veces es decir, bueno, este tema está bueno, pero me parece que en este disco no, no va a llegar. Eh, y, viste, y a veces vos estás reencariñado, pues estás remetido con una canción eh, y, y después te das cuenta, ¿viste? Que capaz con, en el contexto, la canción está buenísima, pero en el contexto del disco quedaría un poco fuera de lugar. Pero básicamente esa es la dinámica, cada uno en su intimidad y después Bien. en grupo. Bueno, y importante pues que, que también se puedan. Eh, complementar cuál es esa inspiración que tiene guido también para escribir y para escribir eh, uno se yo creo que es como una especie de bajar bajar a canciones cosas que te suceden cosas que ves cosas que sentís eh, es un poco la inspiración viene por ahí viene por vivir por la vida la vida misma eh, yo creo que es un es un proceso súper personal siempre yo lo lo que digo es que las canciones yo las hago para mí. Eh, después, si, si en eso yo contagio o comparto a, con alguien alguna vivencia en común, eh, es, es genial. Pero en, por lo general, son, lo hago pensando en, en cosas que siento. Eh, y yo creo que esa la inspiración, es la vida, la vida todos los días. Al, algo, algo te impacta, eh, que ves, que vos ves en la calle, o ves o te sucede a vos en, en, en la vida en particular, que te lleva a escribir. Uh -huh. Guido, eh, con respecto al, al nombre del disco, al parecer todo ha sido una trampa. ¿Se, se puede interpretar de varias maneras? Se puede interpretar de muchísimas maneras, definitivamente. Eh, yo, en lo particular, es un, creo que es, vivimos en en una etapa de la humanidad bastante extraña, claramente, o sea, dado los últimos sucesos, eh, y donde veo que, que quizás eh, ha sucedido, por ejemplo, vos te pones a pensar lo que fue la pandemia, y, y, y tenés de un lado el, el ex presidente de los Estados Unidos que dice que sucedió una cosa, después tenés la Organización Mundial de la Salud que dice que sucedió otra, después está el gobierno chino que dice nosotros, para nosotros pasó otra cosa entonces vos te das cuenta que, que quizás estás un poco perdido, estás un poco a merced de, de, de quizás los poderes eh, y, y estás como en una especie de, de, de, de trampa en la que te bombardean quizás también con información y no, al final del día no sabes nada, ¿viste? yo tengo esa sensación que a veces, a veces siento eso siento que uno está perdido de que Sí, no, vivimos en la era de la información, de las redes, de, de que viaja todo, tenemos acceso a todo, nos no estamos en la edad media Y aún así estamos súper perdidos, viste, en el mundo eh, Y yo creo que esa canción en particular habla un poco de eso Habla un poco de que quizás tenemos que involucrarnos más, tenemos que despertar un poquito eh, cierta conciencia Que la vida esencialmente es, es maravillosa y, y es hermosa y tiene que estar llena de alegría pero no es una fiesta, como digo yo, no es una fiesta de 15 todo el tiempo, que quizás eh, es, es un poco en el mood en el que nos quieren tener mientras suceden otras cosas. Eh, mm -hmm. Y yo creo que el álbum, ah, habla un poco de eso, y también tiene el uso meme interno de esa frase, te, te diría, entre nosotros, eh, que, que la hemos usado más de una vez, eh, y, y que cuajaba también con... Yo creo que el rock también tiene tener su sentido del humor, eh, no sé... Eh, de repente hemos, alguna vez nos ha sucedido que hemos llegado a un hotel en medio de una gira en donde nos habían enviado, el hotel está buenísimo, es increíble las fotos, y de repente cuando llegamos el hotel era absolutamente nada, que creo que le ha pasado bastante, que se ha ido de vacaciones, el hotel era así, chiquitito <risa> <risa> pero en foto, al parecer todo ha sido una trampa, eh, también le damos esa, esa, esa sensación así de meme, frase, nos divertimos un poco bueno, pues muy apropiado, entonces, eh, ese, ese nombre. Y con respecto, digamos, a, a la imagen de, del disco, que es como un ángel, una mujer en, en el cielo, bueno, ¿qué significado tiene esto? Mira, es un, es un monumento que está en México, se llama El Ángel de, de la Independencia, eh, que cuando estuvimos de gira allá, eh, nos impactó muchísimo y, y, y enseguida pensamos... Enseguida empezamos a pensar en, en, en él, en utilizarlo como, como te diría, una imagen que representa mucha fuerza, representa muchas cosas lindas. Mm -hmm. eh, y y ese, ese se llama la Victoria Alada. O sea, tiene, tiene como una especie de... Es como, es como te diría, un símbolo que trae buenos presagios. Eh, mm -hmm. La Victoria Alada. Nos gustó muchísimo. Nos encanta ser una mujer también. El, el, el símbolo, ¿no? Eh, nos parece que... Que, que encajaba perfecto para, para representar lo que, lo que el disco tenía para decir. Y, y viene un poco por ahí, ¿no? Viene un poco eh, eh, por, por esa, esa necesidad un poco de independencia, de libertad, de, de autonomía como seres humanos, viste, que no, sí. no, estar tan, no estar tan en un bloque y que hablando de las redes, que quizás un algoritmo ya decide por vos más o menos se da una idea qué te gusta, eh, qué no te gusta eh, y demás, como que empezar a, a, a levantar el, el individualismo, ¿no? Pero de alguna manera. Uh -huh. Bueno, el single de difusión oficial del álbum es Pensamientos, ¿no? Eh, uh -huh. Tuve la oportunidad de escucharla y es una canción muy bella. Es una, una canción, no sé. eh, digamos que, con esa fibra de, de las grandes baladas del rock que, digamos, podríamos decir también que promete convertirse en un gran clásico de este gran repertorio. Mirá, es un tema que también nos gusta mucho a nosotros y, y lo, hemos, lo hemos disfrutado muchísimo y en vivo también está buenísimo, que hace poquito ya lo empezamos a tocar uh -huh. y la verdad es que está buenísimo, eh. yo creo que, que todos nos hemos sentido como, como lo que expresa esa canción de alguna manera en algún momento que es que es un poco estar atrapado, en quizás en un, en un vínculo y, y, que, y que de los dos lados se sabe y se entiende que lo que está sucediendo, pero nadie quizás da un paso adelante como para romper con esa inercia que llevamos los seres humanos a veces, viste que no queremos no queremos romper el, el status quo y, y yo creo que habla un poco de eso el tema y, y es mucha gente se ha sentido también... Eh, como identificada. Identificada, totalmente. Bueno, ustedes hoy en día eh, digamos lo que, digámoslo así, como que disfrutan de, de ese presente sólido, ¿no? Porque eh, que, o, o que han construido con estas buenas canciones, con permanentes giras, tanto pues en, en Argentina como en, en, en el resto de Latinoamérica. ¿Cómo han vivido esta etapa, ¿no? En, en la que han evolucionado y por supuesto en la que han madurado, Guido. Bueno, eh, yo te diría que que nosotros somos, somos una banda que nunca ha parado, ¿viste? Nunca, como que nunca nos detuvimos demasiado. Y siempre haciendo lo que amamos, que es lo más importante, que es, que es la música. Y, y, y después, de, cuando miro para atrás, veo como el mundo pasa, cambia, eh, eh, también pasan modas, por decirlo de una manera. Eh, y, y nosotros quizás somos, somos de las pocas bandas que sigue su... Sí, su ruta, su camino, uh -huh. el, tranquilos en la nuestra y, y eso, eso, eso me parece que está bueno porque es como que un poco nosotros eh, hemos, hemos, nos hemos encontrado, ¿viste? Eh, entonces cuando nos metemos a grabar un disco lo hacemos sin mochilas, sin ningún, como si fuésemos una banda nueva, en el sentido de que podemos hacer lo que sentimos, que bueno, este es un nuevo disco, podemos hacer lo que sea, eh, no importa los anteriores, eh, no importa el estilo, eh, si no tenemos que hacer lo que en verdad sentimos y eso yo creo que nos ha dado una libertad que está buena, está buena como banda eh, poder, de poder expresar, usarlo de canal de, de expresión y a lo largo del tiempo empecé a darte cuenta que, que eso, eso ayuda, viste, a seguir juntos, eh, ayuda a que tu público también crezca con vos y, y, y, y, y sentir parecido, viste, eh, no es que un día la banda es una cosa y otro día es otra, eh, sino que eh, es un crecimiento compartido con el público. Y eso está bueno, porque muchas veces lo veo, aparte de la gente que, que nos no sigue hace, hace un montón de tiempo, y los veo también como, como yo, que han crecido y, han, y se han convertido en, en, en, en adultos eh, formados. ¿viste? Digo, bueno, nosotros los, los hemos acompañado durante este tiempo. Y ellos también a nosotros, por supuesto. Sin duda, en Argentina ha sido esa gran cuna del rock en español. ¿Cómo lo sienten ahora con las publicaciones digamos de algunos álbumes? ¿Cómo ven estas nuevas propuestas? ¿Cómo está la onda del rock argentino en este momento? Bueno, sí, Argentina tuvo una generación... Eh, o varias generaciones, 80s, eh, eh, increíble, los 90 también, eh, muy tipos muy, muy talentosos y que obviamente eh, son inspiración para nosotros, eh, definitivamente. Tenemos la suerte de contar eh, con, con alguno de ellos en, en el disco, que hicimos una canción con, con los Enanitos Verdes, por ejemplo. Eh, que es una banda muy querida y unos amigos, y los hemos, hemos convocado para hacer un, un tema que está en el disco, se llama Volver a Casa, así que eso es parte de, son, ellos son parte de esa generación que digo, uh -huh. y, y nada, el rock yo creo que está, en Argentina siempre hay rock, siempre está como surgiendo, y hoy en día en el mundo eh, hay, hay también otros ritmos que están, otros géneros que están muy muy a full, que es como el género urbano, eh, que está, también acá en Argentina hay una gran movida respecto a eso, hay mucha, mucha actividad, pero yo creo que Argentina siempre se caracterizó por tener su, su, sus bandas de rock quizás eh, eh, fuertes, ¿viste? Y, y bueno, nosotros somos, ya tenemos 15 o 16 años, te diría, de, de, de carrera desde que salió el primer disco, no es que somos una banda nueva, pero sí somos de los más jóvenes, pasa que arrancamos de bastante bien chicos así y todavía que... se ven muy jóvenes bueno, gracias <risa> eh, en verdad que sí porque yo a veces pienso y digo pienso en los primeros discos y lo siento como que fuesen de otra vida viste como son así tanto pero, pero es que éramos chicos, súper chicos la evolución, así que... la evolución de la que hablábamos hace un momento Guido uh -huh. sí, hemos... Hemos crecido como como sí. seres humanos, ¿no? Uh -huh. Básicamente eso se ve en la música, se ve se ven en los conciertos, se ven ve todos lados. Uh -huh. Bueno, van a ir de gira que viene para la banda ahora. Mira, ahora estamos, como te decía, acá tocando a full eh, y estamos empezando a retomar los los conciertos que nos habían quedado pendientes de la pandemia, que eran un montón. Eh, de hecho, y, íbamos a volver a ir a Colombia, íbamos a volver a ir a, a México también, y tuvimos que, obviamente, como nos pasó a todos, eh, cambiar de planes. <ríe> y, y bueno, y ahora ya estamos de nuevo, de nuevo tocando acá en Argentina mucho, fuimos a Uruguay, ahora vamos, vamos a Paraguay también, eh, y, y la idea, por supuesto, es visitar Colombia lo antes posible, así que esperemos que, que a principios del año que viene ya estemos... Hicimos por allá, hicimos de hecho un streaming en especial para allá, para el público colombiano, que estuvo muy bueno. Lo hicimos desde Buenos Aires, lamentablemente, eh, porque hubiese estado bueno ir para allá, pero, pero la verdad es que estuvo estuvo increíble. Y, y siempre que vamos a Colombia la pasamos súper bien. Y ya tenemos, tenemos nuestros amigos allá y, y, y, y tenemos ganas de, de irlos a visitar, por supuesto. Bueno, esperamos que sea muy pero muy pronto. Y para las nuevas generaciones que apenas nos están escuchando, ¿qué sí. mensaje les quiere dar? Bueno, eh, para las nuevas generaciones les quiero decir que, que este disco trae un montón de, de mensajes para ellos en especial. Eh, yo creo que gran parte del disco también les estás, les estamos hablando a ellos, a las nuevas generaciones. Eh, y, que, y que disfruten, eh, se hagan una banda, disfruten que la vida en, en grupo, en banda, es mucho más divertida que solista. <risa> o sea, yo creo que, yo creo que los ACDC la pasan mucho mejor que Drake. O sea, o los Guns N' Roses también la pasan mejor que Drake. <risa> eh, y, que, y que nada, que está buenísimo tener una banda con, con tus amigos, eh, eh, tocar lo que sea, ¿viste? tocar la batería, tocar la guitarra, cantar. Eh, es, es mucho más divertido que. Que, que estar solo eh, eh, en un escenario cantando arriba de una pista, sin, sin, sin criticar a ningún artista, ¿no? Pero yo creo que, que es, es mucho más estimulante, ¿viste? Pasan uh -huh. muchas más cosas. Así que eh, ármense una banda con sus mejores amigos y pásenla bien. de una Bueno, Airbag sigue su camino por fuera de las tendencias, reivindicando definitivamente esa base clásica de lo que es el rock donde construyen a partir de batería, bajo y guitarra. Guido Sardelli, gracias por acompañarnos en Estereofónica. No, te agradezco a vos y ha sido una charla muy linda, así que nada, espero cuando estemos allá en Colombia eh, poder vernos y poder tocar, ¿no? Disfrutar un poquito de lo que hacemos, que está bueno. Claro que sí, estaremos muy, pero muy pendientes de, de, bueno, de, esta, de esta gran visita que ustedes puedan tener aquí en Colombia. ¿Dónde pueden seguirlos? ¿Dónde? Bueno, esas redes red sociales para que nuestros seguidores, pues, lo sigan, ¿no? Valga aquí la redundancia un poco. <risa> Muy bien. <risa> eh, en Instagram somos oficial en Facebook también. Eh, y desde ya que pueden en Spotify escuchar el álbum nuevo, en YouTube, en Apple Music, Deezer, mm -hmm. no sé, donde quieran. Todas las plataformas todas las plataformas, las que les queden cómodos pueden pasar y pegarse una escucha del disco eh, que está recién, recién estrenado, así que ahí los vamos a ver, Twitter también Guido Erba, en mi, en mi Twitter Guido Armido, en mi Instagram mi segundo nombre, así que vaya, y donde quieran eh, ahí estaremos Bueno, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Esterofónica.com, Twitter y Youtube, arroba